por lo menos la primera media hora sin llamada para poder desarrollar algunos temas que son sumamente interesantes porque tenemos demasiados temas y demasiadas peticiones para que trate y a veces el tiempo no nos da no nos da, no, no, no da. Eh, eh, miren, una hora antes de hacer este programa, la gente he llamado, hoy yo no pude ni coger llamada, porque el celular y justamente ahora que estoy tomando el celular, a la llamaron y me pusieron mensaje, justamente porque lo que estaba preparándome y preparando este programa, el celular estaba cargándose para poder hacer esto bien con ustedes. Miren, este, hoy que no sale un muerto, pero ayer murió una estudiante de derecho, una abogada y otra persona más, y que no salen en los cómputos, pero sigue eh, eh, el fin de semana. Ya estamos casi en 5000 de coronavirus y esto tiene al mundo patas arriba, aparte, aparte. De que ahora en China murió en un autobús una persona de el antavirus. En, en una ocasión murieron dos argentinos de un un chilenos y dicen que más fuerte, más fuerte que el coronavirus. Imagínense ustedes eh, el estado en que se encuentra la humanidad de y de esos virus. Señores, miren, este, quiero decir que, por, que la población acata una decisión tomada por las autoridades para prevenir y, y tratar de, de contener esta pandemia. Y es el uso de la máscara, de la mascarilla y los guantes. Eh, y debo decir que las autoridades policiales han estado este chequeando persiguiendo a los que no usan la mascarilla pero debo esto, y debo de hacer un reconocimiento a esas autoridades porque ciertamente la gente ha estado usando eh, la mascarilla y y los guantes, en un gran porcentaje, lo he visto. Porque ustedes han visto que el toque de queda, la gente lo desafía. Y una serie de decisiones más, la gente la desafía. Miren, este. El presidente habló. Minuto antes de empezar el discurso. Y hubo que retrasarlo 40 minutos. Porque prácticamente se produjo un apagón. El día que un presidente de un país en una situación como esta va a hablar, no sé que le lleven la energía eléctrica, eso no tiene madre. Se la llevaron por más de 40 minutos y entonces el presidente que estaba supuesto a hablar a las 9 de la noche terminó casi a, a, a, a, a comentando personas que dieron el discurso, prácticamente el presidente habló cosas actas, eh, yo al otro día escuché la queja de la gente, eh, se nota que el presidente está abrumado y está perturbado, lo perturba, eh, y esta tarde antes ya de iniciar el programa, guerra de propuestas, si se puede llamar así. Casi a la misma hora, oigan esto, casi a la misma hora, por un lado, el revolucionario moderno, al país, con los alcaldes electos, de saneamiento y de combate al coronavirus eso lo anunció Luis Abinader al lado de Carolina Mejía que es la alcaldesa electa de la capital de José Paliza, el senador que es el presidente del PRM. Y por otro lado, estaba Gustavo Montalvo, el ministro de la presidencia y coordinador de la comisión del gobierno, anunciando una serie de incentivos a los médicos especialistas que, de acuerdo a la cantidad de enfermos de coronavirus que tratan, le van a dar entre 800 y 2 mil pesos diarios entusiasmándolo y estimulándolo para que ellos se integren en tiempo atrás, como que, que no querían integrarse, pero el Colegio Médico habló de que ciertamente eh, no había muchos incentivos y, y mucho deseo de los médicos eh, para integrarse eh, a las labores de combate de esta pandemia que tiene al mundo de manera... Eh, eh, eh, que yo no encuentro palabras con lo que está pasando en el mundo y, y la situación ahora mismo. La doméstica, han llamado a algunas domésticas, que ellas son las grandes ausentes en los programas del gobierno, que a la doméstica no la han tomado en cuenta y que hay muchas domésticas que se están quejando porque eh, los patrones en una situación como esta como que la pararon algunas, otras como que no le quieren pagar. Bueno, una doméstica es una persona de confianza que no aparece todos los días para ser confiable. Yo diría que el error más grande que puede cometer un patrón es maltratar tratar una doméstica, porque si la doméstica es la que está ahí cuidando de usted, que usted sale a trabajar. Y la doméstica, si usted tiene hijos, se la cuida. Hay mucha mañosa. Yo no voy a decir que no. Porque donde quiera se cuecen agua. Pero yo creo que es de justicia. Si una persona doméstica se dedica a cocinarle, a cuidarle la casa, a limpiársela, qué sé yo. Eh, Otros menesteres. Yo creo que es de justicia que ya que el gobierno a ella no la ha tomado en cuenta que los patrones la tomen en cuenta y más si son gente pudiente deben tomar en cuenta porque esa es la persona que está ahí con usted y hay muchas domésticas que a veces este, tratan a personas mayores como yo conocí una vecina aquí que lo, los los hijos de una señora estaban en Nueva York y le confiaron a esa señora, a esa doméstica, que le hacía todo. Todo le hacía. Si ella no hubiese sido una persona de buen corazón, ella hubiese maltratado y ella trató muy bien a esa señora que estaba en cama. Entonces, ellos la trataron muy bien. Esa doméstica siempre me habló muy bien de esos patrones, de lo bien que lo trataban. Porque la gente que está ahí, imagínense una viejita que tenía que... Ella eh, conducirla donde quiera. Pues qué mejor que usted tratarla bien. Yo creo que ese grupo de domésticas que me llamaron para que yo hablara de esto, eh, ahí está su inquietud. Eh, porque tenemos muchos temas en el día de hoy. Muchos temas, mucho, mucho, mucho. Miren, este. Eh, debo decirle que. También un tema muy importante, dice quien fuera vicepresidente del primer gobierno sandinista. Que es un gran escritor y ha ganado muchos premios, como un gran escritor. atención mi amigo y hermano Martín Paulino, que es un gran escritor de aquí de San Francisco de Macorís y que escribe muy bien, amigo mío que me ha prestado muchos libros. Eh, Sergio Ramírez es uno de los grandes Martín Sergio Ramírez Dice que ya el mundo no será igual Jamás Aún pasando esto Que esos besos y esos abrazos Ya el mundo no será igual Esto, esto, esto ha transformado Y va a transformar todo él, él, él, Dice Sergio Ramírez Porque es un artículo bastante interesante Ya uno no se imagina un estadio de fútbol con 70.000 personas una discoteca cerrada porque esto ha creado un pánico este coronavirus que déjenme decirle esto no, la gente todavía no ha hecho conciencia de la realidad de, este, de, este, de esta desgracia pero la verdad es que eh, eh, yo le dije que, que me diera la primera media hora que no me llamaran en la primera media hora eh, para yo tema yo quiero que, que me den esta, esta esta para yo caramba qué barbaridad para yo no, no, espera. eh deme esta primera media hora sin llamada para yo poder tratar una serie de peticiones y una serie de temas que tenemos Les pido de favor que no me llamen ahora porque si no no voy a poder tratar estos temas que ya tengo el compromiso y que mucha gente quiero aprovechar saludos para miñoso en la provincia de hermanas Mirabal, el ingeniero miñoso de salcedo que está ahí tranquilito eh, eh, eh, viendo el programa aureñita ese no se pierde el programa eh, leocadio mi amigo leocadio miren entonces este eh, vamos a ver si podemos retomar el camino vamos primero con estos anuncios miren señores nosotros llegamos gracias a la junta distrital de la peña haciendo una gran labor en aquel distrito municipal es, eh, también llegamos gracias a compraventa Félix, compraventa Félix del popular Luis Félix ubicada en la calle 5 número 16 a esquina y media